grabando bueno a lo que vamos colegas eh, hoy ya sabéis diario de trail diario de trail hay diarios que son más tranquilitos otros que son más cañeros y otros que son más largos hoy nos toca el largo no rápido más bien lento porque al final la eh, o sea la, la distancia pesa el desnivel pesa y es lo que hay, ¿no? Bueno, os digo materiales que llevamos para hoy. En este caso estamos preparando, en dos meses tenemos la Montnegre Corredor de 48K. Es la segunda, digamos. La primera es la Ultra, que son 100K. Que irá nuestro compañero Iván ahí a defender a los grupos de los youtubers. Bueno, Tonterías, pero bueno, que él irá ahí a... a él le gusta las Ultras, se maneja súper bien. Así que ahí irá, en principio, el, el Iván, en el Falsa base. Mucha suerte, compañero, Faltan dos meses, ya hablaremos, pero ahí a, a la fuerte, a la potente, ¿vale? A la de 100K. Luego yo miré a la de 48K, más llevadera. No tiene un perfil de demasiado desnivel. Ya sabemos, Nekre es un poquito sube-baja. Y, y ya está. Materiales que nos llevamos. Mira, dame la vuelta que veo que está dando el sol. Ha salido ahora, ¿eh? Estaba nublado. Y... Materiales que no llevas parado Y ya lo demás lo grabo todo corriendo Porque no tengo tiempo, se me hace de noche ¿eh? Llevo bombilla Llevo el, el ojo aquel, pero por si las moscas Pero me conozco de pie a pa, Todos los caminos, todo, todo Me conozco de pie a pa Podía bajar a oscuras totalmente, que ya he bajado a oscuras Ya lo hice una vez Porque no, no, me, no me llevé eh, Frontal Ya bajé una vez a oscuras O sea que ya conocemos el tema Solo hay que vigilar de no tropezarte con una piedra espera voy a buscarme un punto que no del eh, aquí tenemos una riadita saliendo agua bueno materiales 8 orejones 8 orejones 350 de isotónica 350 de agua un bote de para rehacer isotónica de aquellos que sabéis de, de aquellos blancos con el tapón rojo está a la mitad para rehacer una vez isotónica solo solo para rehacer una vez se da la vuelta, y ya está, nos vamos al Tour de Loma, eh, 1.670 o 1.700, 1.706 metros de altura, la ruta más o menos va a ser unos 40 kilómetros, unos 1.600 positivos, poniendo 1.600, 1.700, a ver más o menos, y poco más, eh, llevamos un trocito de turrón detrás, ya lo cogeremos luego, más, cuando llevamos ya más rato corriendo. Llevamos el polar, el fuerte, porque arriba está nevado, en principio está nevado, yo tal como lo he visto de lejos, está nevado, así que hay que ir un poquito medio precavido por si la cosa se pone jodida. Llevamos el, el buff de protección básica, pero si se pone la cosa jodida realmente, llevaremos el, el polar de visera, el, el de hueco que te tapa totalmente y es el que te abriga. Luego llevamos la chaqueta impermeable, impermeable. ojo, la llevamos ahí detrás, la que no lleva capucha, es la más ligera que tengo. Eh, y nos llevamos eh, guantes eh, que nadie se olvide las cosas así que vamos al, al tema guardo la cámara y, y a darle caña que se me hace tarde, que son cerca a la una del mediodía y de noche se hace a las seis entonces eh, no hay mucho tiempo, no hay mucho tiempo seguimos bueno, comentamos <tose> Se me olvidó decir que llevo tres geles también. Tres geles de 32 gramos. Y ya está. ¿Qué más? Comentar que ahora toda la subida son unos 19-20 kilómetros. Todo el rato subida. Hay prácticamente nada de bajar. Prácticamente nada. Algún momento llegando al turno hay una vaguadita que baja para luego subir fuerte. O sea que... 19-20 km Subida constante Es una serie de 20 kilómetros ¿A muerte? No, a muerte Es broma Y en esa serie acumularemos Unos 1500 positivos O sea que no está mal son entrenos de los buenos De los de aguantar No es súper bestia De inclinación Aquí es una subida tendida Un poquito más Pero... Luego sí, en el turó sí que... Allí sí que pica... Hay bastante piedra, mucha inclinación... En la parte final... Pero bueno, ya las hemos hecho tantas veces... Que digamos, las coges con filosofía... Yo no sé cuántas veces habré subido el turo, ¿50 veces? No sé... Muchísimas... Bueno... Vamos a seguir... Ya veis que se nota la asfixie... Vamos un poco más cargados de la cuenta... Cámara, nos braceamos... Todo afecta. Seguimos. Todo esto es verdulea. Verdulea. Lo han abandonado ya. Antes eh, no sé, ha había alguna pareja o no sé cuánta gente ha habido diferente. Eh, que tenía esto como terreno, como huerto, ¿vale? Aquí estaban los burritos los borriquillos estaban aquí, se los habrán llevado a otro lugar, no sé, los habrán vendido, no sé lo que habrán hecho y, y ya está, nuestro querido Monsen está por ahí detrás detrás de todo eso que no se ve, pero ya veis cómo está el tema el Monsen eh, es muy buena montaña, yo le tengo mucho aprecio lo quiero mucho al Monsen, se porta muy bien conmigo siempre lo he dicho al Monsen, me ha respetado le tengo mucho cariño a esta montaña Aún así hay que decir que a veces se pone un poco más, más niebla, más jodillo, con más nieve, con más frío, pero a mí siempre me ha respetado y yo sé que me respeta. Así que voy contento, llevo un poco lo mínimo que tengo que llevar de protección y sé que me respeta. Así que súper contento de entrenar aquí, en esta zona. La montaña me quiere y yo la quiero a ella. Compañeros... Nuestro compañero el gros el... creo que es alcornoque, ¿verdad? En castellano. El alcornoque gordo, ¿eh? Bestial. Eh, ha salido como entre medias de estas piedras, fijaros. Las piedras están como rajadas y esto es la raíz. Esto es la raíz del, del monstruo este. Y está bien, yo pensaba que estaba como quemado. No, no, está vivo, está vivo. Está vivo, todo lleno de... ¿eh? de... Es un... Es uno de estos de corcho, creo que es alcornoque, ¿no? suro aquí en Catalán. Pues ya está, y, y hay otro, no me acuerdo si lo hemos pasado más para atrás o más para adelante. Está, pero hay otro un poquito quizá más pequeño, pero hay otro igual. Ahora nos vamos a la ría de Hualva, eh, a ver cómo estamos de agua, a ver cómo está de agua, a ver si la podemos pasar bien sin mojarnos, esperemos que sí. Y se está poniendo el día un poco fresco, un poco fresco, pero bueno, llevamos de todo. Y niebla, bastante niebla. Así que la cosa está interesante, interesante. Creo, creo que no viene mucha agua. Por la que tenemos aquí en lo que es la acequia esta. Hay muy poquita. Creo que no. Que no va a haber mucha agua. Ahora se va oyendo. Ahora vamos a ver. Entonces sorpresa, sorpresa, cada vez que vienes, sorpresa, a ver qué te vas a encontrar. Se oye bastante, ¿eh? Vamos a ver. A ver cómo está la cosa. Bueno, bueno, se puede pasar, se puede pasar como otra vez que saltaba aquella piedra. Se puede, se puede. Vale, bueno, pues ya lo veis cómo está. ¿Eh? Vamos a ponerlo aquí para que veáis desde el otro punto de vista. ¿Eh? Eh, aquí arriba está el el Gor negre el salto de agua que yo voy en una parte que no la conozco. ¡Ey! Está, ¡Está delicado! Tengo que saltar ahí, y cuando llegues ahí, a esa, no hay que repararse. El problema es sencillo, es que no hay que repararse cuando llegues a esa, ahí está el problema Entonces vamos a probar a engancharnos en esta, y desde esta, vamos a ir. más fiable. Vamos a ver, que con la cámara es una de estas. Es que no me fui a pegar el bote, ya lo he hecho otra vez y si lo he grabado el problema es cuando aterriza que no hagas nada y que vaya de reparo y estas bambas están ya castigaditas tienen ya 850 por ahí tampoco está fino fina la, la suela no está todo lo blanda que debería estar entonces más vale no arriesgar bueno pues ya estamos ahora vamos hacia santa fe prc 211 por aquí tira a la gente que quiere ver el gor negro el salto que está vestida, vamos a ver un momento vamos un segundo no me quiero entretener pero es que es que es una tentación porque está muy guapo Venga, vamos a ver el luego hay otro creo pero este es el digamos el primero que se llega ya digo yo solo estaba en el primero está húmedo hay que andar con ojo que repalamos está guapísimo mirar, mirad, mirad. ¿Eh? ¿Cómo se os queda el cuerpo? ¿Eh, ¿Qué guapo todo? Por ahí se trepa Por ahí trepa la gente Pero está muy jodido Trepa por ahí Va por ahí con cuidado Pero te la puedes pegar ¿eh? Pues venga Guardo la cámara y me pongo Por faena que no me da tiempo ¡Mirad qué tarteras! ¿Eh? Todo esto. Caída de piedras. Todo lleno de hojas a tope. ¿eh? Eso va mal. Para subir no importa mucho, pero para bajar no puedes llevar mucha velocidad. Porque te puedes pisar una piedra mal. Para bajar dificulta un poquito. No se puede no embalar mucho. Ya casi estamos llegando al embalse. Había dos chicas por ahí que estaban buscando el camino. Bueno, ya lo sabían, pero por si acaso les he preguntado. Y sí, sí, estaban preparando, bueno, subiendo al embalse. Ahora llegarán después. ¿Cómo cambia el Monsen? Cambia, eh, cambia, va cambiando constantemente un poquito, porque yo paso por los caminos y como hace mejor la última vez que pasé esto fue en la Sinsins, ¿no? Pero bueno, pues ciertos caminos que no, tampoco pasé en esa carrera y cambian, y dices, hostia, ¿es por aquí? Es por aquí, pero cambia. Se cae un arbolito, cambia la vegetación, se hacen nuevos reguerones del agua, va variando. que pasaba, ¿eh? Con tanta agua una pasada de bien, ¿eh? De guapo. Y veis que no se ve muy bien porque. Tenemos bastante niebla, estamos ya metidos a la altura de la niebla, muy por aquí, y no se ve mucho. Bueno, ya estamos, ya estamos. Será la subida más inclinadilla. El lago está a reventar, a reventar. Tenemos el agua aquí mismo. Aquí mismo está el agua. Al borde de la presa. Se quedaron lejos aquellos tiempos que estaba el pobre seco. Mira cómo está, al borde. Al borde, al borde, justo. Donde los árboles ya de arriba del paseo. Del camino de arriba. Bueno, no se ve, paro de grabar. Voy a continuar rápido, que no me. No se me ha atrasado nada, pero está hasta inundado los arbolillos que había en la entrada. Esto era como una playita, como una especie de playita. Que se ponía la gente. Ahora, pues no. No se puede, no se puede. Seguimos. Llegamos. Fonte Pasabets. ¿Vale? Iba a pegar un trago de agua, pero como llevo más o menos suficiente, no iba a llenar. Eh, no es demasiado el subir y luego dejarse caer. Vamos a subir con lo que tenemos, un poquito de isotónica que nos queda. Un poquito más de agua. Y echaremos un gel o dos para subir. Para ir con la digestión lo más ligera posible, que no hagamos digestión, no comer cosa pesada Y ya está. Y a partir de ahí, pues eso. Subir duro, 1.706 metros. Y luego ya bajar que se baja bastante ligero, si no hay muchas hojas ya veremos y, y ya está y luego camino de vuelta son 20 kilómetros de bajada o sea que eh, la lástima es que hay mucha hoja y no podremos acelerar demasiado me conozco mucho el camino y cuando no hay hoja vigila donde pisas y vas bien pero cuando hay hoja estamos jodidos así que la bajada habrá que ir un poco más lentos ya ves que ya vamos equipados para la cima con el traje de frío. Ya casi lo tenemos, mira dónde está. Ahí lo tenemos, ahí arriba. Se ha despejado, colegas. Hemos pasado la zona mala de niebla o nubes, más que niebla eran nubes. Y ahora ya está despejado. Hace fresco pero como vamos con esto y los guantes pues no se nota demasiado habrá 3-4 grados, tampoco es que haga mucho calor, 3-4 grados o algo así y ya está, vamos alternando, correr, andar esta es la parte más jodida hay mucha piedra, está bastante inclinada y aquí ya cuesta mucho haber aguantado corriendo aquí ya casi siempre es andar, casi siempre estamos ya, llevamos toda la subida a cuestas y ya es duro. Casi 1500 positivos. Unos 19 y medio haremos más o menos. Ahora que al llegar arriba, encima. Llevamos 18,66. O sea. Sí, medio kilómetro, 19. 19 y medio. Poco menos. Llevan 465 positivos Nos quedaron unos 100 hasta arriba 1500 y algo No está mal para acabar la semana Ya está bien ya La antena Mar de nubes Un tío por ahí con un ala delta de esos ¿Eh? Agudas Les agude, hoy se están despejadas, se ven Pues al final Al final, colegas, no hay nieve Pues a veces se veía desde lejos Os ha ido, puede ser que se fuera ayer o antes de ayer Porque yo siempre veo un poquito de nieve en la cima La placa donde no estaba aquí la placa la han quitado. La primera vez que aquí. Esta no está? La, la han quitado, la han quitado. Pero aquí tienes el. La... Sí no, pero había una placa. Había una placa que ponía la altura. Estaba justo aquí. La habrán arrancado. Mira, aquí estaba. La han arrancado. Estaba aquí estos dos pivotes. Alguien, alguien se lo ha llevado, ponía a Turo de Loma y no sé si ponía algún centro de excursionista o algo y los 1706,4 metros, pero se lo han llevado, ¿eh? alguien, o, o la van a cambiar, pero vamos, para cambiarla no hace falta llevársela vieja. Pues mira aquí, aquí tenemos el tinglado, ¿eh? las nubes por abajo, aquellos los Pirineos, Pirineos todo aquello blanco de nieve, ¿eh? un tío volando por ahí. ¿eh? Estará, estará fresco el tío. Bueno. Pues nada, nos vamos. Nos vamos para abajo. Voy a deciros recuento de datos. 1550, 19, 270, 2 horas 41. ¿Vale? Pues ya está, ya sabéis, más o menos. Así que nos vamos para abajo. Rápido antes de que se vaya No vaya a hacer de noche cuando lleguemos para abajo Y aquí tampoco Tampoco hace mucho calor ¿eh? Ahora cuando nos vayamos A la zona de sombra eh, El fresquete se nota Y vamos con las canillas al aire ¿Eh? Así que venga Nos ponemos el traje de faena Vamos a bajar lo más rápido Que se pueda por la parte Que no hay hojas Que se ven las piedras y las podemos esquivar y por la parte de hoja bajando lento. No hay más, no hay más, no hay más. Los guantes no me los he quitado por no estar guardando. Como no hay mucho sitio en la mochila, digo vaya que se me salga o algo y no quería perder tiempo. Bueno, pues llevamos 36 kilómetros, 100 metros, 1595 positivos. Y ya estamos casi acabando. Nos quedan 6 kilómetros. Me he venido aquí a un lado de Gualva a hacer una bajada para ahora hacer la subida y subir un poquito más el nivel y los kilómetros porque no íbamos a quedar en los 40 49, o sea, 39 y medio, 40, y digo, hostia, al menos 40, y luego digo, va, me tiro un kilómetro más, y a la vuelta es otro más, son dos. Así que, eso estamos haciendo: estirar la ruta para que salgan 42 y unos 1.700, algo así, 1.675, algo así. Seguimos. Ya llevo el palo recogido, ya hemos hecho los 42 kilómetros, vamos a hacer más o menos los kilos, los 42, 200 al final, más o menos, voy a pararme en esta luz que la he visto que está bastante bien, bastante potente, yo creo que irá bien para grabar, pues ya está, vamos a parar tiempos, eh, 5-13 brutos totales, grabando 5-13, 5 horas 13 y vamos a movernos que se me ha quedado quieto. Vale, pues ya está, 42,14 1665 positivo Me voy moviendo, que si no esto se me va a quedar quieto A 8,5 por hora Bueno, es esa ahora se, se moverá Bueno, 42, 150 metros Más o menos Si no se hace autopausa, va a pararlo Vamos a pararlo oh, para tenerne Ya está eh, Pues eso Maratón casi 1700 Strava suele darle un poquito más Este suele ser un poco de tacañete Pero bueno, unos 1700 más o menos Y poco más que decir ¿Qué hemos gastado? Hemos gastado Mira, me sobran 200 más o menos Esto lo dejo aquí 200 de, de isotónica Y de agua nada Agua prácticamente vamos Agua cero ha coincidido que no me lo he encontrado, boom, que no he podido chupar. Ha coincidido que lo llevaba justo. Bueno, eh, ¿qué hemos gastado en total? Pues mira, si sí se ha sobrado 200 y hemos cargado una vez. Y en realidad no necesitábamos cargar, que no estaba vacío del todo, pero ya era la fonte de pasajes y había que cargar, porque si no... Eh, luego ya eran 20 kilómetros de bajada, 19, pues sí, 21 al final, porque hemos alargado. 21 de bajada, pues claro, hubiera sido... Con 200 ml hubiera sido un poco, ¿no? Así que... Hemos cargado un fondo de pasavés, eh, casi 700 en total y a lo mejor me hubieran sobrado 200 que, yo ha, que he tirado eh, Hemos gastado 500 más 700, un litro 100 Hemos hecho 5 horas... 5 horas y cuarto 5 horas y cuarto con un litro 100 La gente dirá, chas, se las manos de la cabeza Por eso yo a veces cuando la gente dice Redondea a la gente muy feliz, un litro por hora Vamos a ver, ¿cómo va a hacer un litro por hora? 5 litros, imagínate que yo hubiera tenido que darme dos litros y medio aquí, dos litros y medio guardados aquí en la mochila, y luego dos litros y medio llenados en la fondo de pasabés para bajar. Una locura, eso no se puede hacer, es demasiado. Entonces, eh, que no es un litro a la hora, no te discuto que haya una hostia de calor, de calor en verano, mucha calor tal, entonces se gaste mucho, si tienes habitualmente y te van dando, pues perfecto. Pero en plan, uno autosuficiencia no puede ir con... 5 litros para 5 horas, es que no puedo se me ha parado, se me ha parado así que muy rápido, no sé yo creo que sí que tengo tarjeta suficiente, pero bueno eh, lo dejamos aquí, hemos gastado 6 orejones 3 geles y ya está y un trocito de turrón, 50 gramos de turrón que tenía más o menos 50 gramos, más o menos, ¿vale? Y ya está, no hemos gastado barrita ni nada el turrón en su lugar, ¿qué más? Eh, ya está, eh, acabamos la semana eh, con bastante carga mucho mejor que el anterior que tuvimos carrera y hubo que reservar y luego la carrera tampoco era muy larga tuvo que reservar el día anterior no entrenar y bueno nos salió un poquito más corta de, de kilómetro y de nivel esta no ha salido potente eh, cerramos la semana con 134 kilómetros y con 5.600 por ahí 5.600 positivos está bastante bien era lo que quería más o menos Así que, bueno, ya os explicaré porque tengo un reto de acabar con una cantidad de desnivel anual y ya lo explicaré en un vídeo, pero por eso estamos metiendo, además, mucha caña al desnivel, ¿vale? Venga, lo dejamos aquí. Hasta la próxima, espero que os haya gustado el vídeo. Deu.